Hola, muy buenas, yo soy Javi de la tienda Más Músculo en Tenerife y hoy os traigo un pequeño vídeo donde daremos una respuesta rápida y sencilla a una serie de preguntas que me habéis hecho por las redes sociales. Así que sin más, ¡vamos allá! ¿Momento del día en que tomas la creatina? Eh, la creatina es un suplemento de carga, así que va a ser un tanto indiferente el momento del día en el que la tomes pero preferiblemente yo optaría por añadirla en el postentreno. ¿Creatina o proteína? Eh, creatina, la considero muchísimo más importante la creatina que la proteína, la cual la puedes obtener de cualquier otra, otra fuente de alimentos, ya sea la carne, el huevo, el pescado, cualquiera, sin más. ¿Volumen o intensidad de entreno? Eh, preferiblemente yo diría intensidad de entrenamiento. Eh, al final si realizas mucho volumen pero no le, no le añades la intensidad suficiente eh, no estás haciendo nada, a mi a modo de ver. ¿Termogénico o CLA? Optaría prácticamente por el CLA. El termogénico tiene su, su cabida siempre y cuando eh, sepa cuándo y cómo utilizarlo, pero me quedo con el, con el CLA sin duda. ¿Comprarías un precursor de testosterona o te ahorrarías el dinero? me ahorraría el dinero. No creo que sea necesario ni que, su, ni que sus beneficios sean tan grandes como para, como para desembolsar lo que, lo que suelen costar. Así que me ahorro la pasta. ¿Qué tipo de zapatillas usarías en el gimnasio? Eh, siempre optaría por unas zapatillas planas porque va a provocar muchísima mayor firmeza y estabilidad respecto a las típicas zapatillas de running que solemos ver en, en los gimnasios. Entrena todos los días? Eh, personalmente entreno todos los días, eh, pero no es lo que suelo recomendar. Yo recomendaría al menos que, a, a, que se dejara un, un día de descanso, entendido eh, siempre el descanso eh, activo, claro, no, no apalancarte en eso. ¿Hay ¿Ayuno intermitente? Eh, sí, siempre y cuando te resulte cómodo y sea algo que te cree adherencia. Si es algo que no vas a, a poder mmm, realizar durante muchísimo tiempo, eh, no lo hagas. De igual manera, si no es algo que se adapte a tu vida, te resulta forzoso, no lo hagas. O sea, si te crea adherencia, hazlo. Si no, pues... Adiós. ¿Vito ves o Viz? Sería como elegir entre papá y mamá. Así que... Ambas. O sea, no me quedo ni con una ni con la otra. Cada una tiene... Mejores productos, peores respecto a la otra, así que las dos, la, las dos me parecen muy, muy buenas marcas. ¿no? ¿BCA o esenciales? Eh, esenciales, sin duda. Sí que he sido eh, fiel defensor en su momento de, lo, de los BCA, sobre todo los BCA y la, y la glutamina, pero de un tiempo ahora me quedo sin ninguna duda con, con los esenciales. Eh, y si me permiten hacer... Eh, un inciso, eh, me quedo con los GPS de eso, sin duda. Pues bueno, espero que, que os haya servido este vídeo. Eh, ha sido un vídeo más, más cortito de, de lo habitual, pero al menos han sido respuestas, como dije al principio, eh, claras, sencillas. Y, o como me gusta decir a mí, eh, cortitas y al pie. Así que, sin más, os espero en próximos vídeos. Un saludo.